Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos y especialmente al alcalde de Villadangos por acogernos hoy aquí esta mañana. Gracias, Alejandro, por ser sede de este acto y de esta rueda de prensa, de este encuentro con los medios, que es la mejor forma que tenemos de empezar este año 2023 con una noticia que tiene una triple vertiente positiva. La primera positiva es que el polígono de Villadangos, en su situación actual, pues podemos darle en un nivel de ocupación tan alto que es necesaria su ampliación y por tanto siempre es una noticia positiva que aquel polígono que se puso en marcha en su momento, que muchos pensaban que quizá no lo podríamos llegar a llenar nunca por su dimensión y por su tamaño, que sería difícil completarlo, hoy es una realidad y es una realidad poder presentar que el estado de situación y de venta de sus parcelas es tan importante que nos anima a una nueva ampliación. De Este trabajo hay que reconocer a todas las personas que han venido y especialmente a las empresas que están con nosotros y que han dado sentido a este polígono, que están ya allí ubicadas y que son ejemplo de un adecuado funcionamiento y el mejor atractivo para el futuro. La segunda buena noticia es que una vez que habíamos llenado el polígono nos podíamos haber quedado ahí y dar cuenta de la situación del polígono, de cómo se había llenado, pero nos ha parecido oportuno esta segunda noticia positiva que es proceder a su ampliación y no a cualquier ampliación, sino el número de hectáreas y de metros cuadrados que ha anunciado el alcalde y que detallará con mucho mejor contenido el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien a través de ese plan regional y de la empresa pública que él preside, pues impulsará el desarrollo del polígono y sí cuya tarea y la del director general pues hubiera sido imposible plantear esta ampliación, a la vez que agradecemos al presidente de la Junta Vecinal todas las tareas porque era el propietario de ese suelo y ahora va a ser la sede de la ubicación de esa nueva ampliación. Desde ese punto de vista, la segunda buena noticia es que damos ya el anuncio de la ampliación del polígono. Y la tercera buena noticia es que a veces las ampliaciones comienzan y llevan un tiempo de desarrollo y a partir de ese desarrollo comienzan a venderse alguna de las parcelas. Lo que ahí anunciamos hoy como... Tercera buena noticia es que ya tenemos la primera de las empresas para la ampliación del polígono que ha decidido ubicarse aquí en Villadangos y no cualquier empresa, luego ellos lo detallarán y por tanto agradecemos tanto a Albert como a David la decisión que han tomado a la vez que reconocemos su inteligencia por ubicarse aquí en León y en este caso en Villadangos y configurar a Castilla y León y a León como uno de los principales nudos logísticos de España y sin lugar a dudas como el principal nudo logístico del noroeste de la península porque viene a sumar a las empresas que ya están aquí y que reflejan claramente la excelente ubicación que se tiene en esta zona, las capacidades de desarrollo y crecimiento y por tanto el hecho de que ellos instalen no solamente viene a reforzar lo que veníamos haciendo, sino es palanca para ir llenando eh, ...la ampliación del nuevo polígono que hoy se presenta. Por tanto, tres buenas noticias. Hemos llenado un polígono empresarial, hemos decidido ampliar ese polígono empresarial con un buen número de metros cuadrados pensando en el futuro y presentamos hoy la primera de las empresas, no cualquier empresa... Hablamos de una empresa de una dimensión ciertamente relevante para dar contenido a ese nuevo polígono pensando en el futuro y esto configura a toda esta zona como un referente dentro del contexto nacional y dentro del contexto de Castilla y León como es natural. A partir de ahí, esto se produce en un momento en donde hemos conocido los datos del paro registrado correspondientes a todo el año 2022. Como ustedes saben, Castilla y León pues en este último año 2022 bajó la el nivel de parados en unas 7.000 personas, el número de afiliados a la seguridad social aumentó en 8.000, con lo cual significa que estamos reduciendo el paro, estamos aumentando el empleo y que esto es bueno verlo en el contexto del conjunto de la pandemia porque nuestra comunidad autónoma Tuvo en el inicio de la pandemia, aquel año 2020, un mejor comportamiento que la media española y esto nos está permitiendo lo, superar los niveles previos que tuvimos a la pandemia. Hoy tenemos en Castilla y León, comparado con el mes previo a la pandemia, 21.000 parados menos y 25.000 afiliados a la Seguridad Social, más de lo que tuvimos antes de la pandemia. Hemos recuperado ya el nivel de PIB previo a la pandemia, es un dato positivo, e incluso lo es más, si cabe, en la provincia de León, donde el año 22 pues, el paro bajó más y el número de afiliados aumentó más que en el conjunto de la comunidad autónoma en términos porcentuales. Por tanto, ha sido un año en donde eh, ha aumentado el número de afiliados, donde ha bajado el número de parados, donde hemos consolidado este nivel de más afiliados que antes de la pandemia, 25.000 más en Castilla y León y donde hemos consolidado este dato de menos parados que antes de la pandemia, 21.000 parados menos que en el conjunto de la comunidad autónoma. Esto no supone que eh, nos sintamos en este momento perfectamente satisfechos en todos los sentidos porque somos conscientes de que aún en la comunidad hay 122.000 personas en el paro, 122.000 personas que les gustaría trabajar y no encontrar un empleo y el dato ...que hoy presentamos pues contribuye a que esto sea una realidad... ...tanto el dato de ampliar el polígono empresarial de Villadangos... ...como el dato de anunciar esta nueva empresa. Desde aquí pues agradezco la colaboración. Sin ellos no hubiera sido posible del Ayuntamiento, de la Junta Vecinal... ...alcalde, presidente, de todas las empresas que ya se han ubicado... ...que están ahí presentes muchas de ellas... ...y de todos los alcaldes del entorno, porque es verdad... ...cuando elegimos la ubicación de Villadangos no pensábamos solo... ...en el municipio de Villadango, sino en el conjunto de la provincia de León... ...y en el conjunto de León y por tanto ver que se interpreta así... ...por parte de los alcaldes del entorno nos parece muy positivo... ...y de la misma forma agradezco al director general... ...y muy especialmente a la delegada territorial de la Junta de Castilla y León... Y León ...que han tenido un papel muy activo en lo que hoy presentamos... ...y que ya es una realidad y con esto te cedo la palabra, Juan Carlos. Muy bien. Una buena forma de, de empezar el año, querido alcalde, gracias por... ...tu acogida y tu trabajo y el de tu equipo municipal en todos estos años... ...y bueno saludar al consejero de Economía y Hacienda con el que la Consejería de Medio Ambiente... ...vivienda y ordenación del territorio en esta última competencia tiene una colaboración... ...especialmente importante en materia logística e industrial... ...saludar por supuesto a la de la territorial que ha estado también en el ajo de todas esta, eh, estas actuaciones que hoy anunciamos... Por supuesto al consejero delegado de la empresa pública Somacil, de la empresa pública de la Consejería que dirijo José Manuel Jiménez, que es uno de las alma mater de todas estas actuaciones y al presidente y la Junta Vecinal, representantes de la Junta Vecinal que en definitiva son los como hemos tenido que era un acuerdo para esa comprometa que tenemos ya firmada eh, la empresa pública Somacil con la Junta Vecinal y que por tanto pues han tenido la generosidad y también la agilidad para llevar esto a buen término y especialmente al verla bien también el director de Expansión inmuebles de Lidl, eh, que es bueno, una, una multinacional trascendental en materia de alimentación y que luego pues, eh, hablaremos un poco de ella y fundamentalmente hablarán ellos. ¿no? Quiero saludar también, por supuesto, a los medios de comunicación y me agrada mucho ver aquí representaciones pues, de, de concejales del Ayuntamiento, de, de Ponferrada, el portavoz del Partido Popular, Marco, eh, también del Ayuntamiento de León, alcaldes de distintos municipios de, de la zona, porque en definitiva eh, pone de manifiesto que es esto, esto no es un proyecto para Villadanos del Páramo, que también, sino para la, para la provincia de León, para la industrialización y la eh, mejora de la actividad económica y el empleo en la provincia de León. De la mano de, eh, de empresas que, que ya están en este polígono, que ahora mencionaré eh, ...y de la mano de las que van a venir, ¿no? Yo creo que lo mejor para, eh, si, te, si me permites, consejero de Economía y Hacienda, Carlos... Eh, ...es enmarcar en qué estamos y a dónde vamos. Estamos ahora mismo en un polígono industrial eh, muy potente del noroeste de España... ...que es la actual realidad, un polígono de 200 hectáreas... Eh, ...que tiene prácticamente el 90% de sus parcelas o en producción... ...que están ya las empresas instaladas o compradas o comprometidas. En definitiva, por tanto, un polígono próximo a colmatarse... ...y que necesitaba una actuación rápida y eficaz para su ampliación... ...para que eh, este lugar tan competitivo, por lo que ahora diré... Eh, ...es un lugar muy atractivo para el establecimiento empresarial... ...y por lo tanto hay que dar esa oportunidad... Eh, ...y eso es la segunda parte de lo que hablaré. ¿Y aquí qué tenemos? Pues tenemos un polígono industrial con todos los equipamientos... ...un polígono industrial que se enmarca desde el punto de vista de los instrumentos... ...de planificación económicos y, y de ordenación del territorio... Eh, ...en un lugar que eh, ha sido declarado proyecto territorial de fomento por parte de la Junta de Castilla y León... ...que tiene unas implicaciones muy importantes, entre ellas el abaratamiento del suelo industrial al 50%... ...y unas condiciones eh, de amortización y de carencia pues que hacen muy fácil el, el venir a Villadarcos el venir a León. ¿no? Eh, un lugar donde estamos ahora mismo con dos proyectos industriales prioritarios acordados... ...el de Latin Aluminio, cuyo empresario Macario está con nosotros también... ...y también el World steel Steel, eh, de Solutions, que también está eh, su representante en esta sala... Eh, ...un polígono, por tanto, que tiene ese programa territorial de fomento... ...que tiene dos proyectos industriales y declarados... ...y un polígono en el que ahora mismo está inmerso en una actuación muy importante... ...es el ramal ferroviario, ese o ramal ferroviario para el cual eh, se dictó por parte de la Junta de Castilla y León... Eh, ...un decreto eh, de proyecto regional, de interés regional, porque en definitiva... Eh, ...lo que hace enmarcar ese eh, ramal ferroviario es dar una nueva dimensión eh, al, al polígono industrial... ...una dimensión en la que a través de una sociedad vehículo, de la sociedad algo intermodal en la que está el puerto de Fijón, en la que están grandes empresas, en la que está la propia Cámara de Comercio, en la que está también la, la empresa pública Somacil, participante. Se está construyendo ese ramal que está ahora mismo eh, en obras con una inversión de en torno a 16 millones de euros y que dará lugar a la conexión de este polígono con la red ferroviaria. Con la red ferroviaria hacia el puerto de Fijón y al puerto de, de, de Avilés, desde luego, y desde luego también a la red ferroviaria de la red noroeste de la red de transportes esa red que pasa por León que es el nodo logístico fundamental que pasa por Astorga que pasa por Ponferrada y que llega a los puertos gallegos hay que pensar por lo tanto las oportunidades que genera ese transporte ferroviario teniendo en cuenta que los costes logísticos de la empresa es en torno al 12% y por tanto el transporte ferroviario no solo es medioambientalmente más eficiente sino también más barato, abarata el coste y por tanto es otro coste de oportunidad otro abaratamiento de oportunidad para el establecimiento empresarial esa es la realidad en la que estamos ahora una obra del ramal que estará terminada en torno al 24, finales del 24, principios del 25 y que dará, repito, una nueva naturaleza a este polígono sobre esta realidad potente hoy del polígono, lo que se presenta y lo que hemos firmado hoy el alcalde de Villadangos y, y yo como eh, presidente de la empresa pública Somacil, es la ampliación o la gestión de la ampliación. Hemos comprado a la Junta Vecinal, y agradecía a la Junta Vecinal y al su presidente el papel eh, tan extraordinario que han tenido, eh, 186 hectáreas más, es decir, 200 más 186. Estamos hablando, por tanto, prácticamente de duplicar la superficie del polígono donde vamos a eh, establecer unas actuaciones que van a llevar una inversión de en torno a 44 millones de euros. ¿En qué? Eh, 44 millones de euros en varias cosas. La primera, en eh, licitar el proyecto de, de, de reparcelación y de actuación, que estamos ya terminando y que prácticamente... Esas obras se van a licitar en torno al mes de febrero y mira José Manuel Jiménez, que es el ejecutor eh, que me asienta a todos los escenarios temporales que anuncie. En el mes de febrero licitaremos las obras de, eh, del, del proyecto de actuación y de reparcelación que da realidad a las distintas eh, unidades y parcelas que van a ser susceptibles de ser enajenadas. Hablamos también de una licitación de obras, obras mmm, de hidráulicas, obras de varios tipos que... En el mes de enero van a haber eh, también licitadas las mismas, es decir, hablamos de 9 millones que se van a licitar en el mes de enero, que va a incluir... Obras de varias naturalezas, obras hidráulicas, fundamentalmente, ampliar la depuradora, el tanque de tormentas, el desarrollo de pluviales, reforzar la canalización de agua potable. Estas obras, dentro de esos 44 millones globales, 9 millones van licitados ya se licitarán en el mes de enero y en el mes de febrero, las obras del proyecto eh, y de la efectividad de la repartidación y de la organización, que repito, serán en torno a veintitantos millones de euros eh, eh, masiva. Eh, esa inversión permitirá disponer de 56 grandes parcelas, susceptibles luego de segregación, eh, para poner a disposición de distintos proyectos empresariales. El, el polígono y la ampliación va a convertir al polígono de Villadabos en uno de los más importantes, si no el más importante del noroeste de España, sin duda ninguna. ¿Por qué? Primero, por superficie, porque estamos hablando de ampliar de llegar a un polígono de nada menos que 386 hectáreas, 3.860.000 metros cuadrados brutos, ahí hay que dividir los sistemas generales, parcelas netas, la protección de las lagunas también de, de Villagos del Páramo, ¿no? Y eh, importante no solo por superficie sino por equipamiento. Por equipamiento es porque es un polígono que va a tener todos los equipamientos de calidad que requiere hoy una empresa. ...para su instalación. Hablamos no solo, por supuesto, de gas, electricidad, aguas públicas, aguas residuales... ...sistema de, de, de recogida de residuos, sino también algo muy importante, que es el energético. Queremos también que Viadamos del Páramo se caracterice por tener un sistema energético tendente al autoconsumo... ...que abarate uno de los costes más importantes de las empresas hoy día, que es la energía. Por lo tanto, va a ser un polígono muy atractivo para el establecimiento empresarial... Y muy atractivo no solo por ser grande, no solo por tener todos los equipamientos de calidad, no solo por tener eh, un proyecto de actuación tendente a ese autoconsumo y abaratamiento de la energía, sino por las comunicaciones. Estamos en un lugar único, situados... En eh, la, la, la autovía eh, hacia Galicia, de los puertos gallegos, el tren hacia Galicia y los puertos gallegos. Estamos hablando de eh, una, una, una autopista que está aquí al lado, la AP71, la Nacional AP 120. Estamos a, a 19 kilómetros de León, estamos a 10 kilómetros de un aeropuerto de carácter internacional que admite también el vuelo de mercancías. Somos el aeropuerto de León. ...estamos allí también al lado de ese nudo de carreteras que es la AP66 Asturias... ...que es la A66 hacia, hacia Madrid, que es la A231 hacia Burgos... ...es decir, un emplazamiento francamente de comunicaciones único... ...que es muy importante para las empresas, para la comunicación por carretera... ...y también para la comunicación por ferrocarril... ...podemos decir por lo tanto que va a ser una, una, una, un establecimiento, un enclave logístico industrial... Eh, paradigmático y clave en la red transeuropea europea de transportes que es por lo que venimos luchando en la Junta de Castilla y León junto con los gobiernos de Asturias y de Galicia eh, para su reconocimiento europeo que ya lo ha tenido y que en el año 27 eh, tendrá un reconocimiento formal en la Unión Europea por lo tanto 44 millones de euros de inversión para colocar eh, a León a viarnos el en un, eh, un punto fundamental desde el punto de vista industrial, logístico eh, y hablamos de empleo, hablamos de empleo ...a los más de 5.000 empleos que genera hoy el, el, el, el proyecto industrial... ...pues podemos imaginar que esas ampliaciones... ...y de eso se va a hablar, o va a hablar también, me imagino al ver la BIN eh, va a suponer un incremento del empleo, un incremento de oportunidades, un incremento de proyectos de vida que junto con el conjunto de actuaciones de la Junta de Castellón para eh, facilitar eh, esos proyectos de vida a través de las políticas sociales, políticas de vivienda, políticas de ayudas, incentivos fiscales, va a hacer de León un lugar atractivo para vivir, un lugar para retornar y un lugar, desde luego, eh, para fijar un proyecto de vida que es lo que buscamos la Junta de Castellón. Y sin más, yo creo que con esto, como, como ideas fundamentales, eh, eh, termino, termino manifestando mi orgullo como leonés, porque aparte de ser miembro del gobierno autonómico, pues soy leonés, ¿no? Y puedo decir que si yo tengo un pueblo es Vía Argos del Páramo, porque aunque no nací ahí, eh, he hecho muchos veranos en la urbanización también de no Santiago eh, y por lo tanto pues, eh, lo siento como, como propio. Eh, querido alcalde, gracias por tu ayuda de la edad territorial, por estar ahí pendiente de ese eslabón entre lo local y lo autonómico y desde luego gracias a, a, a las empresas que aquí están, porque la colaboración público-privada y el esfuerzo de las administraciones es la única Vía para llegar a ese objetivo del incremento de la actividad económica del empleo y, por tanto, de las oportunidades de vida en nuestra provincia.